Sí, créanme que yo preferiría poner a este anime en su formato original Pero honestamente, la mejor calidad de video la encontré aquí, así que no me quejen Y también me da una pinche pereza mental estar editando esto Así que le voy a hacer como hacía los mis videos en el inicio Voy a grabar pantalla, improvisaré y lo que sea que salga Voy a, voy a subir así Hoy me, pues, me topé de, de ver un anime clásico Urusei Yatsura De la misma autora de Ranma y Medio eh, Inuyasha Ahora Para el momento que grabo esto Ya me he visto varios videos De varios capítulos de Urusei Yatsura Que están en Youtube Algunos que están en una página web eh, Específicamente Así que ¿Qué más puedo decir? Simplemente Trataré de hacer la reacción que tuve La primera vez que Vi esto Pero Viendo esto cada, Conforme más veo estos episodios Que honestamente que son muy raras micos, <risa> me noto muy cosas. En este capítulo vi que había un episodio de, la, de reboot donde Ataru le quita los poderes a Loom, Loom se queda sin poderes, es decir Loom la de chica invasora como se llamó en España don, con el doblaje que estoy viendo. Así que quise, quería ver cómo era la versión original del anime solo, pa, solo para verlo en español. Sabes que no es verdad, yo no soy tu marido y tú no eres mi esposa Ok, iniciamos el capítulo con las típicas peleas que hay de... Que hay en estas, en este anime de, de Loom que... Que al menos en los primeros episodios que insistía, insistía en que era la esposa de Ataru Y Ataru insistía, insistía en que no, que quería ser feliz, que él nunca decidió Que era un malentendido, de hecho la premisa que aparece en el opening Sí, es una premisa donde parece que es una historia de un triángulo amoroso Pero poco a poco se va convirtiendo en una historia tan ran tan randómica Que no tengo idea de, que, de con qué compararlo este, este anime es demasiado random Y ahí está el Ten Honestamente era un personaje que no entendí Antes de siquiera saber que existía el anime No entendía qué hacía ese, ese guagua ahí Ni para qué servía Era un comic relief Porque este anime, les diré honestos la gran mayoría de los personajes de este anime caen mal, mis hijos, me caen mal. Entonces, no asumo, por como sabes que la historia que fue hecho así a propósito. En ese caso, tengo que admirar a la autora que logró hacer comedia, una buena comedia, una de esas que te re, que, que te repites una y otra vez porque el chiste te sigue dando. gracia con personajes molestos. Interesante. Así que quieres que elimine los poderes de Lum. Momento. ¿Cómo? es tenemos a otro pero al principio cuando lo vi pensé que sería una especie de maestro Japosai y saben qué al igual que la mayoría de los personajes es molesto molesto al nivel de Japosai de, de Ranma en medio pero o sea es como un Japosai si no fuera si en lugar de ser pervertido fuera un mono que o sea, se mete en las casas ajenas ocupa ocupa el baño se come la com se come la comida la única cosa es que es un monje que le sabe al misticismo. Y ahora la verdadera pregunta es cómo sabe, cómo si es la primera vez que los han invadido, cómo sabría el monje la fuente de poder o las debilidades que tendrían los, bueno los que en esta, en el doblaje le llamaron la especie de los ogros. Eso mismo, siempre me está castigando con sus descargas Y si se me ocurre huir, me encuentra esté donde esté Ay, ¿cómo voy a disfrutar de mi vida en una situación tan asquerosa? Así que una situación asquerosa, eh ¡Ah! ¡M-Momento! Mo ella, escuchó, ella escuchó que Ataru planea quitarle los poderes Esto se podría tener relevancia más adelante ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! Lo entiendo, tal vez deba ayudarle. Bien, después viene otro personaje que no recuerdo si tiene nombre siquiera, pero al que siempre mente, le dicen gafitas que viene. Bueno, son los primeros episodios y básicamente hay así como Ataru está enamorado de prácticamente cualquier chica que exista en su colegio que por, por suerte no es el manicomio Arkham de Comisan. Sí. <risa> Hay un montón de personajes que están enamorados de Loom. Y que acosan en no, no acosan, sino más bien amenazan de muerte todos los días por Loom. ¡Contéstame! ¡Es que no piensas decir nada! Nunca debería haberte tenido. Uh no jodan banda. Esto es como si más, Como que tu propia madre te diga eso, ya son, son traumas de por vida. En fin, lo que importa de este capítulo es que El monje este les da una ¿Cómo se llama? Le da una cinta especial, ya que en varios capítulos De Rosario Sur se aclara que los poderes Del humo de su especie vienen de sus Cachos, de sus cuernos Entonces si pierden sus cuernos o algo Les pasa a sus cuernos, pierden sus poderes Así que imagino que la cinta es algo Así de todos estos animes Que simplemente pones un pedazo De papel, un pedazo de tela o un pedazo De lo que sea con un con unas palabras y les sellan los poderes, o sea les, blo les bloquean, bloquean. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Blo -blo -blo -bloqueo! Ojo, pero aquí dicen algo especial, dicen que esta cinta, primero ya debía usar su imaginación e ingeniárselas para amarrar esas cintas a los cuernos de hombre sin que nadie sospeche, y, aunque bien, las la segunda. Es que dice que esta cinta solo la puede retirar la persona que la amarró ¿Cómo funciona esto? Cosas místicas supongo Pero tendrá más relevancia más adelante Cinta de los cuernos de LUM Solo la persona que la haya atado puede desatarla Es una cinta muy especial que puede contener los poderes mágicos Momento, ¿los poderes de LUM son mágicos? ¿No es de su especie extraterrestre como Superman? Error. ¡Ay, por favor! ¡No es magia! ¡Es tecnología! ¡Tiene que ser lógica! A la luz. Ok, esta cosa supone cada vez más extraña el punto es que de alguna manera Taru logró convencer a Loom de, de que las cintas están de modas así que quiso amarrárselas en los cuernitos. Bueno, y su esposa está hermosa, ¿No te parece? ¿Su esposa? ¿Dónde está mi mujer? he vuelto! ¡La me hace tan Oigan, este no es, es el único momento. Sé que a lo largo de la serie aparecerán momentos en las que Loom se imagina casada con Taru o como marido y mujer en un estilo de vida muy latinoamericano, pero... Hay, hay que hacer la recopilación para ver las ¿cómo se llama las fantasías de loom son cada vez más extrañas bueno entonces le amarró los, los cuernos y quiso salir volando y el pendejo se cayó de chico ah, ah, oh, qué daño por qué me ha pasado esto qué pasa habré engordado ah, ah. Ok, aquí quiero agregar un comentario respecto a la primera vez que vi esta cosa pensé que loom Sería una especie de como de eh, supergirl. O sea, además de volar y tener poderes eléctricos, pensé que tendría super fuerza o algo parecido, pero conforme veo los episodios me doy cuenta que de hecho Loom tiene una fuerza bastante, bastante promedio, bastante promedio. De hecho, lo que le hace peligrosa es que tiene poderes eléctricos. No puedo... Bueno, entonces, después de otra escena de los tipos que cosan, a Loom a y Loom diera, se dio cuenta de que no puede hacer sus poderes, el equipo se pone a llorar. Bueno, supongo que para alguien que tiene poderes sería equivalente a que a un humano le dijen sin vista, sin, sin oídos o algún sentido. ¿Entonces entre nosotros somos marido y mujer? ¡Ah! ¡Tesoro! ¡No puedo volar! y ¡Tampoco puedo dar descarga. Ya pobre! Ok otra cosa de la que de la que dices que sería muy importante más adelante, Loom acaba de quedar sin poder. Si Loom estuvo ahí cuando Ataru le pidió que le quite, que le quite al Cherry que le quite sus po, sus poderes, no podría empezar a sospechar. Loom no debes estar tan desanimada. Fíjate en ese sol. Okay ahí, ahí leí un comentario un comentario en el video de YouTube donde saqué esta cosa que decía, le hizo que viera, eso la hizo, un Honestamente, un remate en el que, por ejemplo, de esos tipi, de esos chistes ya medio gastaditos donde ese per, X personaje que no es de la Tierra se queda mirando eso mucho tiempo hasta que le empiezan a arder los ojos, pero no, simplemente le dice que, le dice una versión de Fuerza Bro. Ah, sí, ¿Se acuerdan que este anime, al menos el opening dice que este anime trata sobre un triángulo amoroso? Y hasta me lató él ¿eh? De verdad, a mí no me ha regalado ni una simple horquilla Bien, yo no entiendo a la Shinobu pues. Ha visto que la Taro Desde el primer episodio es, es, es mujeriego Bueno, al menos lo intenta in Infiel Dice que la ama y aunque se motivó para casarse con ella eso no ha sido impedimento O sea, si fuera que, que estuviera con ella Y el Lumen estuviera en, en su Opa, eso lo entendería, pero al menos en la historia que está en el anime Porque sé que en el manga es diferente El Ataru no quiere a Loom Pero se va con otras mujeres Si sí, es Shinobu de una, pero si sí, aparece otra mujer en el camino Se va y aún así la Shinobu vuelve Sé que más adelante finalmente le termina perdiendo el interés Cuando la historia se empieza a entrar más en Loom Y no en, no en triángulos amorosos ¿Quién? ¿A qué es bonita? Te mueres de celos, ¿Verdad? Pero... ¿cómo voy a envidiar, ah, Oigan, de hecho, ahí va. Segundo punto que quería hablar. Es... Eh, Terry Lemogue en la nota dice que solo quien la haya atado puede puede desatar esto. Entonces, el atar se olvidó de ese detalle. Porque... Si dice a, alto es porque no quería que le, le quitaran los moñitos esos. Así que tú también lo bueno, y entonces causó un, un malentendido y, y se fue. ¡No marchó ¡Repitámoslo! Ok, otra cosa que creo que sí se aclara y no es un chiste, es algo que de verdad se está en esta caricatura: es que Shinobu, el primer interés amoroso de Ataru, en las en la serie, tiene super fuerza. Ah, cierto, que esta vez es guagua ahí. ¿Puedo volar más? ¿Y no puedo irme a mi platillo? Ah, oh, sí. ¿Se acuerdan cuando le decían platillo volador a los... a los... a las naves extraterrestres? Y dormiré contigo todas las noches, ¿no? Bueno, la cosa es que Adoro se da cuenta de que si Loom no tiene sus poderes, simplemente no puede volver, no puede irse, no puede hacer nada. Así que decide devolverlos por la fuerza y eso causa un malentendido. Y bueno, la cosa casi, por poco, se vuelve un netora un si no fuera porque Loom les llama cerdos Y luego empieza a arrojarle un montón de cosas Y sin querer le quita la cinta y lanza la caja en donde estaban las instrucciones para quitarle los poderes a Loom No puede ser, tú no Ese también sería un buen momento para que recordara la conversación que tenían en el parque ¡Tesoradica es mentira! Así que, entre las pocas ocasiones en que Loom ha llamado a Taro por su nombre, se da cuenta de que recupera sus poderes y en la cinta y lo electrocuta ¡Oh no! A aprende esto! ¡A veces un hombre de verdad tiene que huir de la realidad! ¡Ya! Y esto ha sido el capítulo 7 de Loom la chica invasora La verdad este video no salió como la vi como lo había planeado, creo que planeaba ponerle varios memes en el medio y la verdad este video por poco y termina siendo durando más que el propio video el propio capítulo en, entre sí y ya dependiendo de cómo reciba la comunidad es posible que me ponga a revisar y contar al estilo de Stacy el Z los, ¿cómo se llama? los capítulos de Urusei Yatsura que me vaya viendo en el camino bueno suponiendo que lo voy a llevar este video cuál sería el próximo en verse? si sigues comiendo tanto acabarás convirtiéndote en una vaca